Pues perfecto. Bueno, buenos días a todos. Hoy ya es 20 de mayo. Creo que estamos ya en, la, en el tercer día de, de la fase 1. Son las 10 de la mañana y tenemos con nosotros de nuevo a, a nuestro compañero Javier Cantón, que ya sabéis que es uno de los casi de los profesores permanentes que tenemos aquí. En, en Yo sigo publicando. Sabéis que, que no ha dado ya curso de visualización de datos. Y también nos dio el curso de, de, de soltero y después también está enganchado por ahí dando todos los, todos los programas de radio de Medialad. <risa> Javi, muchas gracias. Yo creo que ya no necesita presentación porque tú, como eres ya una de las la estrellas fijas, pues no, no, hace, no hace falta que, que, que te presentemos. Oye, muchísimas gracias por participar de nuevo, por seguir introduciendo a blog Oye, yo también quería, antes de que eh, empezáramos, eh, me está comentando aquí por... O mientras estábamos o de récord eh, todo el tema de lo, de lo que estáis montando eh, a través de Media UGR, ¿no? Si nos puedes dar un pequeño resumen de, de este encuentro que hay mañana y pasado sobre innovación en universidades públicas. Claro, sí, eh, desde de, Media Lab, como sabéis, nosotros, bueno, llevamos un tiempo trabajando ya con el tema de innovación pública, de participación ciudadana, es decir, de usar la universidad, de hacer que la universidad sea un, un agente. Eh, bueno, pues que facilite un poco la participación ciudadana y, y por ejemplo, hace tiempo estuvimos eh, mediando un poco el foro al Baicín, mm, eh, para sí. que el ayuntamiento que quería hacer el plan turístico, que quería tener en cuenta a los vecinos, eh, en fin, al final la universidad como agente transformador ¿no? de, del territorio, de la sociedad en la que se inscribe. Entonces lanzamos un, un llamamiento a otros Media Labs y a otros laboratorios mm. y a otras unidades de las universidades que están trabajando sobre este tema de innovación pública y eh, antes de que empezara todo esto la idea era hacer un encuentro internacional aquí en la universidad gracias a la, a la Secretaría General Iberoamericana, mm. la SEGIR. y vamos a hacer un encuentro físico aquí en Granada pero como no ha podido ser pues no hemos ido al, al mundo digital virtual y mañana, y mañana, jueves y el viernes, mm. estaremos hablando de innovación, presentando casos, trabajando un manifiesto que va a ser como mm. eh, la, la apertura ¿no? de esa red que vamos a abrir eh, y que se ve en la página UNIN Pública de Universidad de Innovación Pública. Sí, ahora lo comparto. Para que lo Gracias. Eso, eh. y, y nada, la vamos a echar a andar, ya, vamos, ya están dando de hecho, y, y mañana y pasado será la apuesta de largo y puesta en común. y y, y puesta sí, en marcha. Para, esa... para acceder al encuentro, que tenemos que hacer? ¿Hay que apuntarse previamente o pues, podemos ir, a, ir a la ahí sala. Dentro de la página web de unimpública.net, vaya a tener vale. está toda la información. Hay una parte que es encuentro y ahí está la inscripción y, y todo ese. Ah, lo comparto, ¿vale? Para que. Vale. lo tengo por aquí. Oye, Javi, pues muchas gracias. Te dejo aquí con con el curso. Muy te bien. Te dejo, bien. No, muchísimas pues... cosas contigo. Lo hemos planteado un poco taller, porque los, los materiales que hemos dejado ahí, lo suyo es que lo vayáis descargando. Y las hojas de cálculo esas que tenemos, bueno, pues las vayamos trabajando juntos si queréis. Y ahora, en cuanto me dé eh, paso, yo creo que puedo compartir pantalla directamente. ¿no? Tú ya puedes compartirla ya, yo ya la estoy compartiendo. Se puede utilizar ya si quieres. Vale, no sé si... Eh, eh... A ver, estoy torpe con el mid, donde presentar Está ahora... en presentar la, ahora. La, abajo, ¿Mm? en la parte inferior derecha. Lo de presentar toda la pantalla, ¿no? Presentar ahora y te saldrá ahí. Presentar toda la pantalla depende. Sí, sí normalmente. Ahora ya te vemos. Ya vemos toda tu pantalla. Vale. Eh, ¿Cuál veis? Porque no sé si. Lo vemos todo, creo. Vemos el Safari, creo que estás compartiendo Safari. Ahora vemos tu escritorio. Estás compartiendo todo tu ordenador, ¿vale? Vale, no es que como tengo dos pantallas, no sé si está abriéndose la primera o la segunda. Entonces voy a hacer el cambio. A ver, se ve ahora. Ahora estamos viendo Safari, Safari estamos viendo. Y te vemos también tu, tu Microsoft Word o algún un Excel. Un Excel tu, tu... Y eso sí. se ve ahora a veces, ¿no? Vale, pues entonces ya está. Ya sé que la pantalla correcta es esta. De acuerdo. Venga, Javi. Si Muchísimas gracias. Yo estaré por aquí si necesita algo, ¿vale? Muy bien, Dani, muchas gracias. Un abrazo, te, un abrazo a todos y a todas. Bueno, eh, buenos días a todos, eh, a todas. Bienvenido, bienvenida a este, eh, más que curso taller, como digo, porque quiero que sea algo práctico, porque al final, tabló como otras tantas herramientas, bueno, pues es cuestión de, de, de coger, de trastear, de bichear un poco y casi todo aunque hay cursos ya disponibles tablo en su propia página ya tiene muchos recursos y tutoriales bueno al final a todo esto se aprende un poco eh, pues trasteando no y, y toqueteando eh, obviamente como no voy a ver el chat mientras presento porque tengo la pantalla bueno puedo traérmelo aquí a ver si sí, yo creo que vale si escribí o algo a lo mejor os puedo ver un poco voy a ponerlo así Vale, sí. Si escribe en el chat puedo verlo, ¿vale? O sea, que cualquier cosa, cualquier historia que no se entienda me lo decís. Vale, tengo ahí el chat preparado. Cualquier cosa que no se entienda me lo vais diciendo, ¿vale? Me lo vais preguntando. A ver, eh, ¿qué es Tablo? Eh, Tablo principalmente, aunque ya lo habéis visto con Daniel, es un software que además eh, está basado en una característica de Excel, eh, que son las tablas dinámicas, eh, y que está preparado para eh, eh, analizar y visualizar grandes cantidades de datos. Eh, el, el, el, la necesidad que tenemos de este tipo de, pro, de programas es muy obvia y es el hecho de que no somos capaces de leer correctamente una tabla como la que tenemos delante de nosotros. Es decir, eh, no estamos hechos para leer números, ¿no? Eh, estamos, somos animales visuales, tenemos mucho mejor las imágenes y obviamente una, una base de datos, un, un, algo de lo que queramos extraer información, eh, conocimiento, no nos sirve verlo en este formato ¿no? de, de Excel, eh, de, bueno, de hoja de cálculo. Entonces, eh, para eso eh, tenemos, bueno, Excel incorpora, como sabéis, herramientas para hacer eh, gráficos, pero debido al auge de la visualización de datos y del de, de gran número de herramientas que hay disponibles, formatos web por ejemplo Flourish o o Inside de hace unos años en fin hay como muchas herramientas pero cuando irrumpió Tableau es cierto que, que fue una fue una gran bueno una gran sorpresa una revolución en el sentido de que de que era un, un software específicamente hecho para el tema de visualización de datos es decir es como como decía antes no basándonos en las tablas dinámicas de veces ...coger y eh, hacer todo un, un software dedicado exclusivamente a esa parte de, de Excel. Aunque luego se ha ido completando y ya se pueden hacer análisis complejos y, y de otros tipos... ...pero en Excel podemos manipular directamente la tabla. Aquí no tanto como eso, es decir, aquí partimos de una base de datos ya hecha... Eh, ...ya limpia, lo más eh, establecida posible en el formato que, que quiere Tableau para leerla bien... Y de hecho, por eso Tabló, tablo, el, el formato en el que mejor lee, como ya visteis también en la charla con, con Dani, es en Excel. Eh, entonces, la, la base o ¿no? el eje en el que se basa Tabló es fundamentalmente en usar las visualizaciones de datos como eh, exploraciones de los datos que tengo, que tengo en los datos, voy a, voy a empezar a observarlos mediante visualizaciones, y también, en último lugar, con exposición. Es decir, tradicionalmente las visualizaciones de datos se utilizan como algo para presentar, por ejemplo, resultados de algo eh, a los demás, para comunicar eh, algo, eh, pero entabló en, en un, un buen componente del tema de, de cambiar rápidamente eh, las variables, cambiar el tipo de gráfico, cambiar las cosas de manera rápida para eh, descubrir cosas, ¿no? para explorar los datos que tenemos como dicen los, los, los anglosajones, ¿no? conseguir los insights ¿no? de, de, los, de los datos. Entonces, vamos a ver, ya estoy un poco con, con Dani, como, como digo, pero vamos a ver eh, cómo Excel tiene un gran número de tipos de archivos que puede eh, importar a su, a, su, a su interfaz, pero principalmente con lo que mejor trabaja es con Excel. Coge también CSV, coge también archivos JSON, es decir, estructurados, Extrae incluso también de PDF y luego eh, una característica muy interesante, algo más compleja, pero que si os gusta el mundo del, de la información geográfica, del GIS y tal, es que puede incorporar archivos espaciales a, la, eh, a las visualizaciones de datos que nosotros hagamos, con lo cual no es un software específicamente hecho para mapas, no es un QGIS, no es un, no es un Carto pero funciona uh, relativamente bien. Y luego la otra característica, luego la vemos hemos ir rápidamente, es los conectores de datos web, ¿no? eh, Y es que podemos conectarnos a un servidor para extraer eh, de ahí los datos que necesitamos y que los gráficos, las visualizaciones de datos se vayan actualizando eh, pues cada vez que, que generamos los gráficos, digamos, ¿no? Vale, la gran característica de, de Tableau obviamente es que es muy... <coughs> user friendly, ¿no? Es decir, que está hecho para que eh, prácticamente cualquier usuario pueda empezar a trabajar con Tableau, es decir, no es como empezar, no es como trabajar con R o con Python, que tienes que tener ya, eh, bueno, pues una serie de, de rudimentos de códigos de programación y tienes que saber eh, programar eh, o por lo menos cómo funciona el lenguaje para empezar a hacer cosas, ¿no? Es muy fácil hacer visualizaciones en R o en Python, pero obviamente tienes que tener ese bagaje porque si no te pierdes. Aquí no, es decir, como es un, un, un software de escritorio, además eh, con menú, etcétera, pues obviamente la interactividad con el usuario es eh, de otro tipo. Eh, esto tiene su parte buena y su parte mala, pero bueno, en general, lo mejor que tiene, que tiene Excel es que, eh, o sea, que tiene Tableau, perdón, es que simplemente importando en este caso una hoja de Excel como lo que tenemos aquí, ¿no? Es decir, ya nos carga la hoja directamente, nos detesta el tipo de dato que tenemos, si es eh, numérico, eh, si es eh, de caracteres, o sea, si es de cadena, eh, y a partir de ahí, una vez cargado el Excel, prácticamente ya podemos empezar a, a, a manejar, ¿no? Y a, y a, y a ver qué, qué es lo que queremos hacer. Permití un momentito. Eso. Entonces, eh, por ejemplo, no es decir una de las grandes características eh, es que es eh, muy inteligente. No A la hora de detectar cosas, lo hace con bastante precisión. Por ejemplo, el hecho de que nosotros aquí le hayamos metido eh, nombres ¿no? de, de los estados de Estados Unidos, o ciudades, o incluso códigos postales, directamente él detecta qué tipo de datos geográficos es. De tal forma que es muy rápido, que luego nosotros... Eh, bueno, pues le, le hagamos, por ejemplo, al meterle simplemente un doble clic, ¿no? Le metemos eh, state of province y ya en principio nos va a empezar a, a manejar eh, datos. Fijaos que cuando da errores muchas veces porque da, por supuesto, como estamos en España, le estamos metiendo provincia española, ¿vale? Pero en este caso, simplemente diciéndole que coja que estamos en country, o sea, que coja el, el, el valor country desde la columna propia o le decimos dónde estamos y automáticamente veréis cómo eh, reposiciona todos esos datos vale una vez que tengamos por ejemplo esto no es decir el hecho de que ya a partir de aquí podamos eh, a ver por ejemplo ventas hacemos un doble clic y ya tenemos un primer, una primera visualización que no habla de ventas por estado de acuerdo Podemos incluso usar el, el color para, para ver también el, el beneficio. Es decir, una cosa el tamaño, que además podemos ir configurando. Y con un par de clics prácticamente ya empezamos a tener visualizaciones que nos sirven para eh, ver mucho mejor, que en un formato eh, de, de número, de, de tabla, qué es lo que tenemos delante. ¿no? Eh, como veis, es decir, bueno, esta sería una forma de hacer visualizaciones eh, los tipos eh, un tipo de visualización que son los mapas pero hay un montón más y en función, dependiendo de lo que queramos enseñar pues tiraremos de, de un tipo de, de visualización u otra en realidad podemos enseñar, por ejemplo eh, es decir, podemos ver a ver si os puedo enseñar simplemente para ver tablas, ¿no? por ejemplo a ver Podemos ver los datos en forma de tabla, sencillamente. ¿vale? Podemos hacer las tablas normales a las que estamos acostumbradas. A ver. Y podemos ordenar los datos en función de esas tablas. Es decir, podemos hacer las tablas normales que, que, no, que, que queremos también hacer para empezar a, a examinar datos. Y podemos hacer, eh, como digo, bueno, pues los lo gráficos de barras. Es decir, esto mismo lo podemos convertir en un gráfico de barras también. Es decir. Tiene las visualizaciones básicas, pero como veremos, podemos jugar mucho también con otro tipo de visualizaciones más complejas, ¿vale? Por ejemplo, como esta. Vale, y... ¿Qué más? Bueno, también podemos jugar con líneas temporales, es decir, el hecho de que tengamos un tipo de variables que son de fecha, implica que, que podemos... Eh, a ver... Vale, podemos ver, vamos a dejarlo en el mes, podemos ver la evolución ¿no? de determinado eh, de determinada variable, es decir, podemos ver la, la, la evolución eh, temporal, cronológica, e incluso podemos ver varias, es decir, como digo, muy, es, es bastante completo. A ver, esta por ejemplo, para ver dos variables en una misma gráfica, la evolución temporal. Y es muy personalizable, es decir, podemos cambiar prácticamente cualquier elemento de los que hay en en Tableau. Vale, vamos a verlo ahora de todas formas con algunos ejemplos más... Pero bueno, el, el ejemplo que os quería enseñar aquí de Insight es este, ¿no? el, de, el, de, el hecho de meter, por ejemplo, el código postal. Vamos a jugar con el código postal... Que además se va a España, pero como sabéis, en el momento en el que decimos que no, que estamos en Estados Unidos. Ya evalúa. A partir del código postal, ¿no? Que tenemos un dato de código postal. Vamos a meterle las ventas en, en círculo, el beneficio en color. Vale, incluso lo podemos meter... Sí, dice ahí, José, que tenemos una versión pública que es gratuita, la podéis descargar y, además, si, si estáis en la universidad, podéis pedir, luego os pongo el enlace, una cuenta académica que os da algunas eh, funcionalidades más y, eh, durante un año y luego la podéis renovar. ¿Vale? Pero fijaos que luego, incluso la descripción emergente que nos aparece, podemos también meterle más información. ¿Veis? Es decir, eh, lo fuerte, o sea, lo, lo, lo, lo que hace a Tableau es que es completamente configurable, ¿no? Es lo que lo hace muy potente. Porque tú a partir de, un, de una variable, de una base de datos más o menos básica, puedes eh, cambiar todo lo que desees, configurarlo a tu antojo y, y extraer, como digo, esos, esos insights. Eh, Voy a crear otra, otra ventana, a ver, de tablón, para abrir otra, otra base de datos un poco más sencilla para empezar a, a trabajar, si queréis, juntos. Que vamos a trabajar con el archivo número 2, ¿vale? A ver dónde se abre aquí tablón. Vamos a esperar a que se abra, ahí está. Eh... Bueno, como digo, fijaos, voy a enseñar, no sé si podéis ver aquí, os voy a enseñar aquí, eh, hay lo de los conectores de los datos web. Es decir, aquí no, normalmente habéis visto cómo me he conectado con un archivo Excel, pero... Como sabéis, hay un montón de páginas eh, con eh, base de datos y muchas veces no es necesario descargarlas, ¿no? Por ejemplo, esta página, ¿no? Data.world, que tiene un montón de eh, datasets, eh, rollo Kaggle, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Y que además, por ejemplo, esta, esta página me gusta porque eh, incorpora una funcionalidad que es eh, una conexión directa, una integración a Excel, eh, a, a, a Nine, a Tableau, a un montón de software pero en este caso a Tableau es que con un eh, enlace podemos irnos a Tableau y eh, aquí en el conector de datos web simplemente diciéndole, metiéndole esa URL, aquí nos cargaría el dataset directamente. ¿Vale? ¿Veis? Es decir, eh, bueno, aquí pide la, la, la autenticación como usuario, etcétera, pero que eh, no es solo trabajar con archivos, que una de las grandes funcionalidades, sobre todo para empresas, sobre todo para, bueno, pues cuando tenemos los datos en servidores, eh, del tipo que sean, ya estáis viendo toda la cantidad de tipos diferentes de servidores que nos permite, incluso hojas de cálculo de Google, Google Drive, etcétera. Y como digo aquí, la gran ventaja es que cada vez que cargamos la, el, la base de datos, se actualiza directamente. Si hay un archivo Excel también, ¿eh? ojo, es decir, una vez que nosotros conectamos a Tablón un archivo Excel, si actualizamos ese archivo Excel, eh, cuando abrimos Tablón, vuelve a leer los datos. Es decir, no, no, no almacena tanto los datos en, en, en su memoria, sino tanto el tratamiento que hace y, y las manipulaciones que le hacemos para, para conseguir las visualizaciones, pero no, no importa completamente todo, ¿vale? Simplemente lee desde ahí. Vale, entonces vamos a cargar el, el segundo archivo, que como digo, un poco más sencillito para ver la estructura. Tiene simplemente estas eh, seis columnas, ¿vale? Una fecha, eh, una región, un, un vendedor, digamos, un, un, un artículo que se vende, unidades y precio de unidades, simplemente para enseñaros algunas eh, funcionalidades eh, más. Eh, vamos a ver algo del espacio de trabajo. ¿no? Es decir, como, como, vamos, como veis, en Tableau, una vez que mete un Excel, esto ha cambiado, de hecho, en la última versión. Antes, cuando eh, la parte de arriba, ahora la vamos a ver, puede hacer unión entre bases de datos. Eh, vamos a ver también luego una herramienta que tiene Tableau que se llama Prep, que es para eh, la limpieza de las bases de datos y la preparación para eh, tener los datos ya listos para trabajar en, en Tableau con ellos. Bueno, pues como lo haríamos en cualquier otro eh, software o lenguaje de programación, eh, preparar la base de datos para, para trabajar con ella. Eh, luego lo veremos, de todas formas. Eh, la, la idea básica es, eh, bueno, que veáis el entorno de trabajo de tablón, ¿no? Cómo tiene esta, esta, este gran espacio para la visualización y aquí es donde estarían la, las variables, ¿no? Es decir, eh, eh, donde se producen las conexiones entre bases de datos y una pestaña también muy interesante que vamos a ver luego, que es la de análisis. ¿Mm? Eh, vamos a ver también las páginas, los filtros, es decir, vamos a ver todos los elementos que podamos pero eh, quedaros sobre todo con una distinción que creo que es muy importante, que es esta. Si os dais cuenta, esto ha cambiado, antes ponía dimensiones y medidas, ahora pone tablas de manera genérica, pero si os dais cuenta tiene como dos colores, eh, el, el azul y el verde. El azul son las dimensiones y el verde son las medidas. Eh, no tiene tanto que ver con la, la forma que tiene la variable, digamos, es decir, eh, de, por ejemplo, el, la, la fecha, podríamos llevárnosla, como si fuera una medida, es decir, en el sentido de que bueno, es numérico eh, y podría ser una medida cuantitativa, ¿no? Es como si las categóricas fueran la, la, las dimensiones y, la, y las cuantitativas, ¿no? la, la, Los números puros y duros fueran las medidas. Pero no es del todo exacto, porque además podemos cambiar eh, una, eh, una variable, la podemos cambiar de tipo, es simplemente arrastrándola hacia abajo. ¿Vale? Podemos hacer la medida. Entonces, no es del todo exacto. Eh, algún autor que yo leí por ahí dice que una de las formas de entender esto es que las dimensiones son como las variables independientes y la medida las variables dependientes. Mm, creo que es una forma muy cuantitativista de verlo. Eh, simplemente, es decir, eh, vamos a quedarnos con que para según qué tipo de gráfico de visualización de datos queremos hacer, necesitaremos una dimensión, una medida o ambas cosas vale Entonces, bueno, simplemente, eh, pues eso, ¿no? La distinción básica de variables, de, de categóricas, numéricas, eh, y, y ya está, tampoco, ya, ya digo, no voy a profundizar, simplemente eh, eh, vamos a, a, a ver, porque como digo, cualquier dato puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, vamos a ver datos, ¿no? Por región, nada, un doble clic en región, un doble clic en, en unidades y, y directamente ya no está acumulando estos datos que tenemos en la tabla en función a la categoría de región, ¿no? A la variable de región. Eh, dice lo de la... Este autor decía de las variables dependientes e independientes en cuanto a las variables independientes, es decir, cuanto la, la medida eh, sería eh, el dato bruto en sí y, eh, y, y la dimensión sería la forma que tenemos de ordenar eh, ese dato, ¿no? Por, por verlo de otra forma. Ahora entramos también al... al al meollo de eso. Eh, otra, eh, otra cosa es que nosotros podemos hacer hojas, es decir, visualizaciones únicas, dashboards, que es como para unir varias visualizaciones, y ya lo último que sería contar historias, ¿no? Es decir, eh, historias como una forma todavía más compleja de eh, crear historias de datos a partir de esos datos. Es decir, de todas las visualizaciones que vamos haciendo. Normalmente construiremos dashboards, que son como varias... Hoy en estos tiempos lo estaréis viendo mucho con el tema de la COVID, ¿no? Es decir, un montón de, de, de datos diferentes con varias visualizaciones que además están, eh, inter, que están interconectadas entre sí. La historia es algo un poco más periodístico, que trata de contar una historia en varios pasos a través de esas visualizaciones de datos. Eh, no vamos a llegar a las historias, pero dashboards sí vamos a ver un poquito. Eh, como digo, bueno, tenéis todos los menús eh, aquí arriba que dependiendo de dónde nos estemos moviendo estarán más activos o no. Es decir, hoja de trabajo, por ejemplo, como ahora mismo estamos en una hoja de trabajo, podemos cambiar todas estas cosas, no estamos haciendo un dashboard, pues por tanto estas acciones no las tenemos activas. Si tuviéramos mapa geocodificación, etcétera, etcétera. Es decir, eh, como veréis, es un, es un software bastante complejo eh, y se puede entrar mucho al detalle. Entonces, eh, fijaos cómo a partir de una visualización... Súper sencilla como esta. Es decir, ahora mismo tenemos una tabla muy sencilla. Simplemente tenemos las la, la unidades vendidas por región. A partir de aquí podemos empezar a crear ya visualizaciones. La, una de las más básicas, el 80% de las visualizaciones que os encontréis, van a ser de este tipo o de línea, gráfico de barra. Y a partir de aquí nosotros podemos jugar, bueno, pues con estas visualizaciones, construirlas eh, modificarla como queramos, ¿vale? adaptarla. Eh, y empezar a, um, a, a cambiarle detalles como el, el color, etcétera. Una, una pesadilla muy interesante es esta que os enseñaba antes, ¿no? es decir, que a partir de unos mismos datos, el propio programa nos recomienda el uso de unos gráficos u otros, ¿no? de unas visualizaciones de datos u otras. Es decir, a partir de este gráfico podemos, por ejemplo, montar también un, un gráfico de tarta, un gráfico de sectores, que no son los mejores ni mucho menos, pero bueno, en determinados casos, cuando tenemos menos, por lo menos, de seis variables, vienen bien también para, para observarlo, ¿vale? Eh, a esto le podemos añadir una etiqueta para que entendamos qué es lo que estamos viendo. O que nos diga qué región es de la que estamos hablando. Si os dais cuenta, eh, eh, aquí muchas veces es decir Tableau funciona simplemente arrastrando o haciendo doble clic. Es bastante, como digo, bastante intuitivo. Y podemos cambiarle casi todo. ¿Vale? Por ejemplo, los detalles que aparezcan en la, en la descripción emergente, etcétera. Y luego, como digo, esas visualizaciones que nos sugiere, bueno, pues podemos ir jugando con ellas, a ver cuál es la que más nos gusta, cuál es la que más nos convence. Los apps, por ejemplo, como estos, eh, surgieron para, porque, bueno, porque nos cuesta leer áreas y, y, y en formato circular más todavía, ¿no? O los gráficos de burbuja agrupadas, que también son son bonitos, pero como digo, juegan con el área y son un poco engañosos al final, porque nos puede parecer que eh, East es como el doble de West, cuando en realidad es casi el triple, ¿no? Etcétera, pero bueno, eh, como digo, son un poco engañosas. Pero, fijaos cómo a partir de aquí podemos ir creando pues, visualizaciones diferentes en función de todas estas variables que tenemos. Por ejemplo, vamos a crear una de eh, a ver cuáles son los vendedores que más unidades nos venden, ¿no? Vale, directamente con, do, con un par de clics ya tenemos un gráfico de barra establecido en el que vemos eh, cuáles son los vendedores que más, por ejemplo, en este caso. ¿no? Que, el que Richard nos vende 396 unidades. Y que eh, esto además bueno, a lo mejor no nos da mucha información. Podemos dividirlo por regiones. Lo que pasa es que esta forma, claro, no, se, no tendría mucho sentido verlo así. ¿no? Y aquí entra en juego el tema de los... Eh, de los órdenes, es decir, el hecho de cómo coloquéis las cosas influye mucho en cómo se realiza, cómo se construye la visualización, por ejemplo. Si os dais cuenta, aquí rep, que es vendedor, por cierto, podemos cambiar el nombre de la variable. Eh, y vamos a ponerle aquí el acento, región. Eh, y vamos a cambiarle el título, por ejemplo. Simplemente cambiarle el nombre... Ranking de vendedores. Automáticamente el título se nos cambia. Ok, entonces, como digo, la, la, el, el, orden, el orden de los factores aquí sí que importa. El hecho de que nosotros, de que vendedor esté por encima de región, implica que en esa jerarquía que establece, vendedor es la variable que está por encima de región. Si cambiamos el orden, Fijaos cómo cambia ¿no? la, eh, eh, lo que estamos viendo. Es decir, ya sí que nos lo ordena a los vendedores, a cada vendedor por, por su región. Y a partir de aquí, por ejemplo, también podemos ordenarlo de mayor a menor, de menor a mayor, o tal y como tenemos el orden en la, en la, en la, en la base de datos ¿no? que tenemos. Eh, podemos jugar un poco más incluso con esto. Ahora lo haremos, pero os quiero enseñar una una característica muy importante que son los, eh, dentro del análisis, los campos calculados. Es decir, manipular o jugar, crear nuevas variables a partir de las variables que ya tenemos. Eh, por ejemplo, en este caso, eh, quiero saber el beneficio ¿no? que, que, que se consigue. Es decir, nosotros tenemos el, la, el número de unidades vendidas y tenemos el precio por unidad. Vamos a ver qué beneficio no, no, nos da ese vendedor, es decir, cuántas son sus ventas eh, totales. Estos son los campos calculados y funcionan un poco como las fórmulas de, de, de Excel o de las hojas de cálculo de cualquier hoja de cálculo. De tal forma que, como digo, vamos a crear una variable nueva, una columna nueva que va, se va a llamar beneficio, que lo que va a calcular, bueno, más que beneficio serían ventas, ¿no? Que nos va a calcular eh, eh, la, la unidad por el precio de cada unidad, ¿no? Unidades vendidas, cantidad vendida por precio vendido. Entonces... Simplemente escribiendo eh, nos aparecen eh, las variables o las fórmulas que queremos utilizar y además, en este caso es muy sencillo, ¿no? Nos dice aquí si el cálculo es eh, válido o no, es decir, si tenemos algún error en la fórmula o si, si nos falta algo, etc. ¿no? Por ejemplo, el cálculo aquí faltaría algo, ¿no? Si el cálculo es válido, al darle a aceptar, lo que va a hacer es que nos va a crear aquí, fijaos cómo cambia el icono de esto, nos va a crear una variable nueva. Una variable, no sé si tenemos por aquí todavía la tabla, si no la hacemos, en la que podemos ver lo que ha vendido cada vendedor, pero, eh, es decir, vamos a ordenarlo aquí, para verlo, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo efectivamente es eh, eh, una multiplicación lo que hace, básicamente, ¿no? vale eh, Y luego, por ejemplo, de los colores ¿no? El hecho de que podamos integrar el color En cualquier momento De una forma fácil ¿no? es decir y, y además este color que lo podemos configurar Con la paleta que queramos ¿no? De todas las que tiene Incluyendo, por ejemplo eh, Paletas para daltónicos Que tienen en cuenta esto Vamos a cambiar esto Para que lo veáis Daltónico, asignar y aceptar. ¿Vale? Nos ha cambiado el color rojo eh, para hacerlo eh, accesible también para, para daltónico. Y vamos a formatearlo un poco más, por ejemplo. Queremos ver la etiqueta, ¿vale? Pero queremos ver cuánto ha vendido concretamente. Va a haber esa etiqueta que nos está mostrando exactamente. Eh, eh, a ver. Bueno, está mostrando las unidades vendidas, ¿vale? Vamos a poner que yo quiero que me diga directamente en esa etiqueta las ventas. Pues se lo cambiamos ahí. Y de hecho, podemos decirle que venta es una moneda, ¿no? Y que queremos, a ver, en formato de número, queremos que nos lo muestre como una moneda, ¿no? nos lo cambia para adaptarlo al gráfico, a ver si modificando el ancho, vale, ya, ya nos lo ha puesto en horizontal, es decir, va adaptando todas las características en función al, al, al, a lo que tenga dentro de, de, de la visualización de datos, ¿no? es decir, si es más estrecho, pues obviamente nos pone los, eh, los valores en horizontal para que sea legible, ¿no? es decir, todo esto, aunque nosotros lo podemos modificar, nos lo va adaptando sobre la marcha. Eh, como digo, podemos configurar el tipo de letra, todo eso es configurable, eso es solo cuestión de tener muy claro lo que queremos hacer y, y cambiarlo. Y luego, una parte interesante que no creo que veamos, que nos dé tiempo a, a verla en profundidad, pero es el hecho de poder hacer análisis eh, más o menos complejo eh, dentro de Tableau. Tableau incluso permite integrar script de R o script de Python, dentro de, de todo el flujo de trabajo, pero como digo, eso son, digamos, funcionalidades muy avanzadas que no nos vamos a detener en eso, pero sí que permite hacer un análisis también eh, sencillo, es decir, aquí por ejemplo estamos hablando solo de agregar en formato de suma, pero podemos jugar con el promedio, con la mediana, eh, con los cuartiles, etcétera, y luego podemos jugar también con, con estas líneas, eh, podemos pintar una línea de constante que nosotros digamos, es de, de decir, por ejemplo, no, añadir una línea de referencia, eh, el, el mínimo que nosotros queremos es de 100 unidades vendidas. Eh, y según este mínimo, FOMA eh, nos vende 89, está por debajo del mínimo que, que nosotros queremos establecer. ¿vale? Una línea de constante. Vamos a quitar la línea de constante. Podemos mantener, podemos ver una línea de promedio. Ver un poco dónde está el promedio, por ejemplo, de cada región. ¿Mm? Podemos ver cuál es, dónde está el promedio total, que sería este, este de aquí. A verlo por separado. Una línea de promedio total de todas las ventas que estaría aquí en 192. Está hablando de unidades, ¿no? Porque es la, la, la, la variable que le hemos metido aquí. O podemos ver un promedio por regiones. En este caso, por paneles. Eh, o, bueno, o por, o, por, o por celdas. Pero, bueno, aquí no tendría sentido por cuanto no, no son, son vendedores. Si no, nos va a sacar el promedio. Cuando ya lo tenemos ahí. Y luego, lo interesante, aquí los que os quería enseñar también, el tema de los clústeres. Eh, mm, mm, fijaos. Eh, es capaz de hacer eh, detección de comunidades. Como digo, no lo vamos a detener mucho, pero para que veáis un poco cómo lo hace, nosotros le damos una base de datos, le decimos en base a qué queremos que nos calcule. Vamos a quitarle aquí que nos haga solo por venta. Y vemos que, que establece como, como varios clústeres. A ver, espérate, porque yo creo que aquí como hemos metido la etiqueta, para que veáis un poco más fácil, ¿vale? Eh, región como color, aunque ahora lo vamos a cambiar con el clúster. Lo digo para que no se vemos que solo uso una variable. Y es esa, ¿no? Y en función de eso, pues establece como dos clústeres. Eh, los que más venden un poco y los que menos esto cambia un poco en función de la visualización hay que tener cuidado porque por ejemplo ayer cuando yo lo hacía me sacaba como tres clústeres me sacaba otro con los que menos venden ¿por qué? porque como digo depende de la, de la variable que estemos usando si en vez de, en vez de unidades eh, o sea en vez de unidades usamos venta vaya a ver cómo el análisis de clúster que va a hacer va a cambiar también Voy a pintar por región ahora mismo para verlo ordenamos, como ahora hay más diferencia a la hora de venta, fijaos como los clústeres que va, que va a construir, que va a detectar, van a ser diferentes también. veis Aquí detecta hasta cuatro, ¿no? O sea, lo, los que más venden, los que venden un poquito menos, pero también están muy bien, la, la mediana, digamos, ¿no? La media donde estaría, que sería este clúster amarillo, y los que menos venden, que serían los rojos, ¿no? Es decir, establece una detección de comunidades eh, en este caso, bueno, no, no está mal, ¿no? Es decir, es una base de datos chiquitita, por supuesto, pero bueno, eh, es capaz de hacer este tipo de análisis más o menos complejos, como digo, ¿vale? Y luego en luego vamos a ver también cómo en, en, line, en, en series temporales es capaz también de detectar las tendencias, ¿no? Es decir, pues nos puede sacar de la, el R cuadrado, nos puede sacar la línea de tendencia y además nos la puede sacar en lineal, en exponencial, en paramétrico, en fin, es, es bastante y establecer pronósticos, claro, pero ya digo, si, si podemos ahora, por ejemplo, con el siguiente ejemplo, vamos a verlo. Una vez que nosotros tenemos nuestra visualización de datos preparada, por ejemplo, este ranking de vendedores, eh, vamos a volver a, al, al color por región, vale, nosotros tenemos ya eh, esta, esta visualización de datos y ya para exportarla, hemos puesto la etiqueta, vamos a verla, y hemos dicho que en etiqueta queríamos ventas. Ahí. Vamos a ampliar esto un poco. Y ya lo que podemos hacer a partir de aquí, que tenemos la visualización preparada, es simplemente exportarla. El tablo nos permite exportar en imagen o en datos. Es decir, esta tabla la podemos ya sacar como unos datos preestablecidos. Bueno, pues porque no los queramos llevar a otro software eh, o algo más gráfico como, eh, no sé, como Illustrator o, o similares, ¿no? O Inkscape. Es decir, algo que nos lo vamos a llevar a otro programa no, nos deja también. Y luego otra, otra cosa interesante, una vez que lo tengamos montado, es que también podemos publicarlo en tablo Public, que es como publicarlo en formato web, eh, públicamente eh, accesible, incluyendo también, eso sí, la base de datos. Eh, pero bueno, eh, esta sería un poco la, la, la, la, eh, esta parte que quería enseñaros con esta base de datos sencilla. Eh, a ver, que nos no veo yo por aquí, hasta aquí bien, no sé si habéis tenido alguna pregunta, alguna cosa. A ver, ¿dónde te habías perdido, Beatriz? <ríe> Aunque ya hace tiempo, ahora sí queréis preguntar y ahora sí queréis ver alguna cosa más. Voy a cargar el siguiente eh, ejemplo, el siguiente la parte del clúster, ¿vale? No, es sencillamente que a partir de los datos que nosotros tenemos, le podemos decir que nos deteste clústeres. Entonces, aquí en la parte de análisis, igual que tenemos los promedios, las medianas, eh, que tenemos eh, este tipo de análisis que se pueden hacer, si nosotros le metemos que no haga un clúster, es decir, un análisis de clúster, simplemente arrastrar, ¿no? Es decir, es decir venga, hazme un clúster en esta visualización de datos y nos detecta los clústeres directamente, ¿vale? Quizá que no tienes tú eh, activa esa función, ¿te refieres, Beatriz? Es posible que sí. no esté activa porque sea una versión la versión anterior de Tablo. Activo, activo el micrófono, Javier, perdona. Venga, sí. vale, sí. Es que esa columna me aparece, la columna de análisis, solamente me aparece activo el, lo, donde pones totales. Vale, puede ser, la, donde, ¿la tienes configurada tal cual como la tengo yo aquí? Sí, arriba he metido dos columnas, región y vendedor y en fila eh, tengo puesto la que tú tienes de suma. Y te sale el gráfico, te sale en principio así, ¿no? Eh, bueno, el gráfico yo he metido otro, no de cuadrados. Pero vale. No es, no no, es decir, pero la opción la, la deberías de tener... En es decir, si la haces tal cual la digo, deberías tener la función más o menos activa, ¿no? Quiero vale. decir, que no creo que sea un problema de, de, de, de licencia o de tipo de programa. Quiero decir, como tablo lo que hace es detectar las variables y en función de eso. Te permite hacer un tipo de análisis u otro, eh, por eso quizá no, no, no te activa, es decir, porque las variables que tienes en ese momento son diferentes. Es decir, no te va a permitir, por ejemplo, hacer un análisis de clúster si estás jugando con variables categóricas en un principio. ¿Me explico? Vale. Sí, que puede vale. ser eso, no sé. Es decir, vamos a probar con hacer uno de solo de unidades, ¿no? La que hemos hecho antes era región y vendedor, ¿no? Espérate, no, en, y venta. Bueno, ya siempre que le me damos una medida. A ver, regiones. Pero claro, si es como. No, aquí también deja hacer clúster. No sé, es cuestión de ver. Bueno, nada, no te interrumpo, gracias. Pero como digo, esto al final es, es ir bicheando un poco. No os preocupéis. Sí. Voy a cargar el siguiente, ¿vale? Dos formas hasta aquí, el resto. Vaya, ya lo he cerrado. Puedes respirar cómo ha formateado la venta y que sean como como euro es simplemente jugar con eh, la parte de la etiqueta. Ahora lo vamos a hacer también, ¿vale? No os preocupéis porque vamos a jugar con, con, con otras hojas de cálculo, con otras bases de datos, a que podemos verlo ahora también cómo se, se configura eso, ¿vale? Vale, cargamos el Excel. Vamos a cargar el tercero, ¿vale? Que es una línea temporal de desempleo. Vale, cargamos la hoja. Vale. Y aquí, como veis, tenemos siempre una, una, una serie temporal eh, con la variable género, con la variable edad y con un solo dato que es de desempleado. Aquí muy sencillo, ¿no? Es decir, tenemos el dato de desempleo, tenemos el dato de fecha, pues al meterlo ya se nos hace directamente un gráfico de línea. Aquí, que es lo que eh, os quería enseñar? Aquí os quería enseñar eh, el hecho de que eh, la variable de tiempo, si os dais cuenta, aquí está como azul, está como medida. Pero, si nosotros vemos ese menú que sale, eh, podemos pintarla como dimensión o como medida. Es decir, eh, Podemos utilizarla, ahora vaya a ver la diferencia, ¿no? Es decir, lo normal para una línea temporal, para una serie temporal, es utilizarlo como fecha exacta, entre comillas. es decir, como esta parte de medida, es decir, en verde. ¿Por qué? Porque nos permite jugar también con la uh, evolución. Es decir, por ejemplo, aquí veo el dato del desempleo en Estados Unidos a lo largo de los años, ¿vale? Se ve aquí la serie. Fijaos que aquí aparece un más. Si le damos a ese más, podemos ver los datos por trimestre y si damos un paso más, por meses, que es como realmente tenemos ese dato, por meses. De hecho, si aumentamos eh, el, el, el, por semana o por día, no, no cambia el gráfico, ¿vale? Entonces, eh, estaba hablando de tenemos por meses. Vale, eh, tenemos el dato, esta sería la línea básica, eh, desempleados por mes en, en Estados Unidos, aquí vemos la incidencia, ¿no? de, de la crisis financiera eh, si habéis podido ver este mismo gráfico actualizado hoy día, veréis que lo de, lo de la COVID ha sido como rompiendo el gráfico, ¿no? De hecho, el New York Times jugaba precisamente con esa ruptura, una manera muy, muy visual, muy, muy chula. Aquí yo os quiero enseñar, ¿no? Que, que podemos jugar con el tiempo como dimensión o como medida, es decir, como medida es lo que estamos viendo, la evolución. Pero si lo usamos como dimensión, por ejemplo, esto mismo, por meses... Fijaos que lo que, nos, lo que nos pinta aquí es la evolución en cada mes. Es decir, eh, podemos jugar con esto para ver el promedio mensual. Es decir, coge el, el, eh, todos los eneros de los años que tenemos, todos los febreros de los años que tenemos y calcula el promedio. Esto es muy típico, ¿no? En el tema del desempleo, para ver algo como, como la estacionalidad del desempleo. Es decir, eh, eh, normalmente hay más desempleados eh, en verano, o, o hay más empleados. En, en el caso de España, por ejemplo, hay más empleados, hay eh, menos desempleo eh, cuando hace falta en la hostelería, ¿no? En los servicios o en las campañas de Navidad, etcétera, etcétera. Es decir, podemos observar eh, a partir del tiempo como una dimensión y no como una medida este tipo de fenómenos, ¿vale? A partir de los mismos, los, la misma base de datos. Pero como digo, normalmente jugaremos jugaremos más con la evolución temporal, ¿no? A lo largo del, del año. Entonces, vamos a ver eh, vamos a ver la granularidad, ¿no? Es decir, cómo, por ejemplo, eh, nosotros estamos viendo, es decir, tabló por defecto apila todo eso, ¿no? Es decir, eh, eh, si voy aquí en análisis, siempre está activa esta opción, que es agregar medidas porque en el momento en el que nosotros quitamos esa medida, fijaos, lo que estamos viendo serían los datos en bruto, ¿no? Es decir, estamos viendo cada dato, porque en la tabla que tenemos, si os dais cuenta, lo que tenemos es para cada mes tenemos 14 datos, ¿no? Tenemos 7 eh, datos, 1, eh, o sea, 7 datos para cada género, para cada grupo de edad, ¿no? Es decir, hay 7 grupos de edad, eh, eh, y, y dos géneros, por tanto, tenemos 14 eh, valores para cada mes del año, ¿de acuerdo? Que sería lo que estaríamos representando aquí, ¿no? Eh, a partir de, de esto, es decir, eh, eh, podemos ver los datos con mucha mayor profundidad, es decir, si lo tenemos, vamos a volver a como estaba antes, ¿vale? A agregar medida y a la línea. Tenemos la evolución temporal, tenemos toda la evolución como tal. Si le metemos una, eh, una segunda variable, podemos ver eh, de otra forma esos datos. O por ejemplo, por edad. ¿Mm? Vamos a volver al género. Y luego, eh, es decir, podemos jugar con, con esto que acabamos de ver. A ver... Para, bueno, pues para observar mucho mejor, para explorar mucho mejor los datos que tenemos. ¿Veis? Con el resaltado, cómo podemos ver esos datos sin agregar, eh, pero diferenciándolos por, por género en este caso. Podemos hacer lo mismo por, por grupos de edad. Vamos a hacerlo por grupos de edad, incluso cambiando. ¿Veis? Resaltado aquí. Veis cómo eh, estos grupos de edad tienen este nivel de desempleo, menos, o incluso segmentando también por mujeres, ¿vale? Es decir, ¿cómo podemos ir jugando con eso, eh, con esas variables para poder ver los datos que tenemos de una manera mucho más amplia, ¿no? para ir explorándolos? Eh, os estaba enseñando, fijaos, ¿no? Es decir, cómo... No, ahí lo de primera como esto que tiene aquí, que es lo del de resaltado, es decir, en lugar de filtrarlo, es decir, de que no se vea, esperamos excluirlo del dato, pero no queremos eso. Queremos simplemente que nos resalte, por ejemplo, aquí las mujeres, o que nos resalte eh, el, el género masculino dentro de esos datos. ¿Mm? Y lo mismo por edad, como digo. Vamos a ver aquí, a cambiarlo a las edades, que nos resalte grupos de edad, ¿no? Y volviendo al, al original, también para ver un poco. Esta es la parte, de Carlos, que decía lo de formatear las ventas, para que se vean con el, bueno, un poco jugar con esta parte de etiqueta, ¿no? Es decir, en el caso de lo que veíamos antes, sería un poco hacer un gráfico de barra, si queréis. A ver, a hacer un gráfico de barra por periodo. Es decir, queremos lo mismo que aquí, así. Ah, ¿Vale? En el caso, por ejemplo, Carlos, de lo que tú preguntabas antes, sería sencillamente decirle que queremos ahí en la etiqueta que nos muestre el número de desempleados. Y que en este caso, bueno, pues que queremos. ¿Cómo vamos a ver? Pues queremos. A ver, perdón. a ver la etiqueta simplemente lo único que hemos hecho es que le hemos dicho que esto lo pusiera en formato de eh, aquí, formato de número le hemos dicho que no lo pusiera en formato de moneda pero podemos poner cualquier formato que nos apetezca vale por ejemplo aquí Podemos decir que nos quite decimales, que nos ponga. O, por ejemplo, en este caso nos puede venir bien que nos miles en lugar de millones. Vale, veréis como la etiqueta. Sí, iba a hablar alguien. vale aquí fin, manejarlo para que se vea como nosotros queremos que se vea, para destacar un poco lo que nosotros queremos que se destaque. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, a partir de estos datos, vamos a crear, por ejemplo, un gráfico. Vamos a ver, esto es lo mismo que hemos hecho antes. Queremos que nos muestre la evolución, como nos ha hecho antes. Y ahora queremos que nos lo haga por edades, por ejemplo, por grupos de edad, pero en lugar de verlo así, que es un poco más caótico, que podemos utilizarlo con el tema del resaltado. Si os dais cuenta, eh, es decir, aquí lo que hace es meter en el mismo gráfico toda la gráfica de eh, grupos de edad, pero por ejemplo, podemos usar esta, esta forma que son los gráficos de, de áreas, ¿no? Es decir, los que lo que hace es apilar, es decir, eh, aquí no se entrecruzan sino que estamos viendo eh, eh, eh, los grupos apilados, ¿no? Como tal, es decir, serían como una parra apilada, pero de manera eh, temporal, de tal forma que, a ver, vamos a añadirle una etiqueta, pero que en lugar de ser el valor sea, pues, el propiamente del grupo de edad, por ejemplo, ¿no? Es decir, ir configurando todo esto para ir dándole la forma que nosotros queremos. Y luego aquí lo interesante es lo del uso de los filtros, ¿no? Es decir, aquí esta parte de los filtros podemos incluirle una variable. Perdón, Edano, que es la que tenemos, gender. A ver, mete Aquí. Los filtros, pues eso, propiamente lo que hace es filtrar. Es decir, es diferente al resaltado, que lo único que hace es resaltar esa parte de, de la base de datos pero sin eliminar el resto los filtros sí eh, hace como un subset hace como una eh, hace una, una división de, ese, de esa base de datos aquí lo tenéis para ver por ejemplo este demográfico solo para mujeres o solo para hombres, ¿no? por ejemplo así o solo para hombres Además, estos esto filtros esto es son muy importantes en el sentido de que podemos eh, personalizarlo un montón. Es decir, por ejemplo, aquí vamos a ponerle que nos deje mostrar por hombre, por mujeres o todo el dataset. Pero lo que está haciendo es filtrar, como digo. Aquí, por ejemplo, vemos que hay diferencia. no Si vemos el total o el de hombres vemos que hay diferencia en esos dos picos que se ven aquí en 2011. Vale, venga, que nos doy tiempo a ver alguna cosa más. Vamos a abrir el, el, el, la cuarta base de datos, la cu el cuarto Excel. De nuevo, hasta aquí alguna cosa. Ah, mira, Benamino había también explicado ahí cómo, cómo se hace. A ver. No sé si hay alguien que tiene por ahí el micro abierto. Vale, venga, vamos a cargar aquí Cierro este No hace falta guardar Y vamos a conectarnos Al cuarto F Vale, y aquí os quería enseñar El tema de las uh, la uniones. Eh, a ver Imaginad ¿no? que tenemos una base de datos, eh, esto de, de, de base de datos 101, ¿no? es decir, tenemos varias hojas de Excel eh, que tienen un campo en común y lo que queremos es fusionar esa base de datos. Eh, para eso, eh, Tableau tiene lo que son las uniones. Eh, esto ha cambiado, de hecho, en la última, en la última actualización porque esta parte que, que veis aquí arriba no era así, es decir, eh, eh, antes, cuando tú integraba aquí una segunda eh, hoja de cálculo, es decir, todas son las pestañas que hay dentro de la hoja de cálculo. ¿no? Y en este caso, por ejemplo, eh, hay un campo en común, que sería el, eh, esto es una hoja de pedidos, ¿no? ¿En eh, qué fecha se hizo un pedido? Eh, ¿Qué nombre eh, es el cliente? ¿En qué ciudad? Eh, ¿Región? Eh, etcétera, etcétera. Entonces, hay, una, hay un campo que es el ID, ¿no? el, el número de pedido, que es común. Eh, entre varias hojas de cálculo. Entonces lo que, lo que nosotros queremos es que fusione esas esa diferentes pestañas de la hoja de cálculo para que utilice todas las variables eh, que tenemos, ¿no? En base a una variable, eh, a un key, ¿no? A una variable clave, ¿no? Que, que es la que es común a todas ellas. Eso aquí se producía con, con las uniones, pero eh, Tablo ahora ha hecho una cosa que son las relaciones, que es una, como digo, una cosa que ha introducido nueva y, y es esto. ¿Qué es lo que hace las relaciones? Eh, está describiendo, como veis, aparece este campo emergente en el que está diciendo, te está preguntando, vale, ¿qué campo es el equivalente entre uno y otro? ¿no? ¿Dónde está la relación? Eh, estas relaciones lo que hacen, como digo, es describir cómo se vinculan esas dos tablas independientes entre sí, eh, pero no las llega a fusionar, qué es lo que hace la unión, que es lo que yo os quería enseñar. ¿no? Es decir, la, la fusión, lo que hace, la unión, es esto. Y es que nosotros.. Eh, Unimos, bueno, podemos unir, ya que salía ahí, vamos a verlo juntos. Podemos eh, aquí arrastrar tabla unión, lo que podemos unir, las filas, es decir, aquí está uniendo las filas, pero no tendría mucho sentido, porque aquí lo que queremos es que una las columnas, es decir, queremos que eh, integren en función a ese campo común que hemos dicho, aquí lo veis, ¿no? En función a este campo común, queremos que vea cuál es, tienen ese campo en común y a partir de ahí las fusiones. Aquí se plantean cuatro posibilidades. Y es, vale, eh, imaginemos que hay campos en los que no coincide o que, por ejemplo, hay campos que tenemos eh, ese número de pedidos en una base de datos y en el otro no, no, Tenemos ese campo común que sí aparece en una base de datos y en otra no, ¿vale? En función de esto, podemos definir estos cuatro tipos de unión. Eh, la, la más común, es decir, la intersección es la unión esa interior en la que, eh, cuando hay eh, solo los valores que coinciden en ambas tablas, son los que nos va a incluir. Y lo, el resto los desecha como nulo. En el izquierdo incluye todos los valores, pero tomando como, como base de datos principal la de la izquierda, ¿no? es decir, en este caso, la lista de pedidos. Y cuando coincida, la integra. O al revés, ¿no? o toma como fundamental la de la derecha, la que hemos incluido de, de segunda. O mira, incluye los todos y los que donde no haya coincidencia simplemente rellena el resto como nulo. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Esto es bastante eh, importante, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nosotros tenemos unidas esa, esas dos, eh, esas dos eh, bases de datos, esas dos pestañas, fijaos que aquí nos aparecen como eh, una segunda, si os dais cuenta, ¿no? Una, una segunda. Eh, eh, es decir, aquí las que aparecen con el, con el paréntesis, ¿no? No aparecen, aquí no aparece de dónde viene, es decir, fijaos aquí, ¿no? La parte gris. List of orders, es decir, número de pedidos, o sea, lista de pedidos, y a partir de aquí empieza la segunda, es decir, aquí está integrando en base a este campo, a order ID, si os dais cuenta, es el mismo en los dos, y a partir de ahí integra, de tal forma que cuando ya vamos a las hojas de, de, de trabajo, ya las tenemos integradas y, y trabajamos como si fuera una misma hoja de cálculo, ¿vale? O sea, como si fuera una misma eh, base de datos. Y esta es una de las características más interesantes de tablo, ¿no? Esta, esta forma de eh, combinar los datos. Eh, vamos a pintar un mapa a partir de aquí. Es decir, fijaos cómo tenemos dentro de, eh, de esta hoja, tenemos eh, el, el país, tenemos la ciudad, y, y la región, y fijaos cómo esto además lo tenemos establecido como, eh, como jerarquizado, ¿no? Es decir, tenemos en, en tres niveles. Esto que nos va a permitir jugar con la granularidad. Es decir, vamos a meterle city, vamos a meterle la ciudad, vamos a ver cómo lo va a detectar del tirón y ya tenemos un mapa. Es muy curioso también cómo cuando jugamos con, con ubicaciones, eh, esta parte es... Eh, eh, o sea... Lo que no ha pasado antes, ¿no? Le metemos los datos geográficos y eh, detecta dónde estamos en principio, ¿no? Eh, si no lo detecta, nosotros podemos decirle, por ejemplo, en esas ubicaciones donde es desconocido, podemos decirle, vale, no reconozco este. Vale, bueno, pues yo sé que Gravesham en realidad está eh, eh, en, Gra en Gravesham... Le digo dónde es. Luego lo vamos a ver también con un dataset que tengo ahí de provincia en España y de comunidad autónoma. Y a partir de ahí, pues ya nos lo integra. Eh, como digo, eh, nosotros podemos decirle esa ubicación, normalmente la detecta solo, pero si tenemos algún error o tenemos, pues, o algún, eh, alguna cosa que pone eh, Valencia en vez de Valencia, bueno, pues se lo cambiamos y automáticamente se lo integra. Entonces, a partir de aquí, Podemos jugar con esa granularidad. Es decir, podemos ver datos. A ver, ¿qué podemos ver aquí? Eh, vamos a ver mmm, las ventas, número de ventas. Venga, vamos a meterle el valor venta. Ya lo tenemos un poco mejor. Y el beneficio, por ejemplo, en color. Y así nos hacemos la idea, donde hay muchas ventas y donde hay ventas pero hay poco mmm, margen de beneficio, etcétera, Es decir, eh, ya lo vamos configurando. Pero como os digo, si os fijáis, como tenemos jerarquizado eh, el país, eh, el, el estado, la ciudad, podemos ver con menos granularidad esa, esa base de datos. Es decir, vale, aquí hemos, hemos profundizado hasta el nivel ciudad, vámonos a un nivel anterior, que sería la región, ¿sí? la comunidad autónoma en el caso de, esta, de, de España, o simplemente el país, ¿vale? Esto donde se ve muy bien en los mapas de coropletas. No sé si podemos hacerlo aquí, bueno, claro, como le hemos metido dos. A ver, voy a evitar el. Vamos a verlo como coropleta. ¿Veis? Ciudades no, porque claro, coropleta hacen falta distritos, ¿no? Por tanto, fijado en regiones o fijado por países, ¿no? Como nos pintan eh, los mapas de coropleta. Automáticamente, esto es solamente decirle que, no, que queremos mapas de este tipo. Vale, y a partir de aquí, fijaos, una de las cosas que también podemos hacer es establecer, eh, digamos, animaciones. Fijaos lo que digo. Tenemos una variable que es la variable de fecha. Nosotros podemos establecerlo aquí en página o aquí en filtro. Os lo voy a enseñar ahora mismo como filtro, si queréis. Podemos decir, vale, queremos que nos lo haga por año, queremos ver los datos por año. Es decir, ahora mismo estamos viendo los datos agregados de cuatro años, pero no queremos ver eso. queremos que ver la evolución. De lo, de, de, por año, ¿no? Entonces, podemos decirle Que queremos ver los datos por año Pero vamos a hacer que este filtro Sea un poco más interactivo Y Vamos a hacer que sea Un control deslizante, veréis Aquí podemos ver Lo que está ocurriendo con esos datos Por año, ¿no? Voy a volver al color que tenía antes, que yo creo que también... A ver, ahora mismo tiene el tamaño en beneficio. Vamos a poner el... Eh. Bueno, era al revés, ¿no? Era venta, era el tamaño y el beneficio, el color. Vale. Y entonces podemos ver por año cuál es la evolución. Vamos a verlo ahora también por países, si queréis. Eso. Mucho más completo Vale, y podemos jugar con este control deslizante para ir viendo los datos en cada año. Vamos a crearle, por ejemplo, eh, os acordáis, ¿no? Lo de la, los campos calculados. Vamos a crearle un campo calculado que es el margen de beneficio. Que se calcula con la suma, en este caso, de la variable profit, dividido por la suma de la variable delta el cálculo es válido y como veis, aquí tenemos una nueva variable en medida y la podemos utilizar para ver el color, ¿vale? Para ver el margen de beneficio que tenemos en, en cada ciudad. Aquí ya se empieza a pintar mucho mejor, ¿no? Es decir, como vemos, como aquí en Holanda tenemos un problema y así como en Portugal, en fin, ya empezamos a ver muchos más insights. Como digo, el color, todo, todo es plenamente configurable. Vamos a, vamos a meterle una escala de colores que se marque aún más eh, donde están los lo negativos digamos, ¿no? La, lo, lo, las pérdidas de los beneficios. Además, esto lo podemos, si os dais cuenta, podemos hacerlo de manera escalonada, inversa. Podemos marcarle nosotros el inicio y el fin, ¿vale? Marcándole también dónde queremos el centro. Vamos a verlo ahora. No ha cambiado mucho, simplemente... Eh, ha cambiado, pero bueno, para que veáis también las posibilidades que tiene esto, ¿vale? Vamos a completar esto un poco más. Vamos a hacer, bueno, esto era el margen de beneficio. Vamos a ver eh, otro gráfico también muy típico, que es el gráfico de correlación a ver la eh, correlación entre, entre esas, mismas, esas mismas variables, por ejemplo, ¿no? Venta y beneficio. Fijaos que si hacemos doble clic, lo que hacemos es eh, o sea, lo que hace Tableau es que directamente lo agrupa todo, ¿no? Es decir, eh, acordado de, de que esto de agregar medidas siempre está activo. Entonces, si realmente lo que nosotros queremos ver es la correlación variable a variable. Es decir, queremos ver un, un gráfico de correlaciones, un diagrama de dispersión, un scatter plot. Tenemos dos opciones. O bien quitamos esta parte de agregar medidas, ¿vale? O la otra opción es eh, decirle que en el, en el detalle, por ejemplo, nos lo haga por, eh, para ver cada dato. Pues, por ejemplo, le podemos meter, eh, bueno, el orden ID, pero ahí nos daría poca información. Vamos a meterle en el detalle el nombre del vendedor. Y ya estaríamos viendo eh, cada puntito. Sería una venta. ¿Mm? Y estaríamos viendo la correlación entre eh, venta, Y beneficio vale esto es lo que os decía que aquí en análisis por ejemplo nosotros le podríamos decir eh, enséñame la tendencia podríamos ver la correlación que existe entre ambas variables ¿Mm? como digo esa tendencia la podemos ver de manera logarítmica exponencial vale y eh, vamos a aplicar, eh, vamos a hacer una cosa y es que fijaos que aquí te, de nuevo tenemos todos los, todos los, los años ¿no? eh, acumulados. Es decir, estamos viendo eh, la acumulación de todos los años, pero no queremos eso. Hay una característica muy interesante que es que nosotros los filtros que hemos establecido en una hoja podemos aplicarlo a todas las hojas que usen esa, esos datos para no tener que aplicar ese filtro cada vez. Fijaos cómo este filtro de año podemos aplicarlo a todas las que usan esta fuente de datos. Estos son los pequeños truquillos que hay por ahí que una vez que los dominas te ahorran bastante trabajo. ¿Vale? Le hemos dado y fijaos cómo aquí ahora aparece este filtro. Ahora lo único que nosotros queremos es que nos lo muestre y lo vamos a poner aquí con la misma forma de, eh, de control deslizante que teníamos antes. A ver si nos lo cambia. Y ahora sí, podemos verlo de nuevo, como este gráfico lo tenemos ahora segmentado por año. ¿Vale? Como cambia para cada año. Vamos a meterle el color también. Usando ese margen de beneficio que hemos visto antes. Le puedo meter la misma paleta de colores que, que antes. Ese rojo, azul, divergente. Podemos jugar también con la transparencia, por si queremos ver un poco mejor los datos acumulados, etcétera. etcétera. ¿Vale? Y eh, vamos a ver ahora una de las cosas más interesantes también que son los dashboards. Y sobre todo, cómo podemos relacionarlos entre sí. Es decir, aquí tenemos... Eh, la correlación. Vale. Un dashboard se ve diferente aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otra... Eh, esto ha cambiado, esta parte de la columna izquierda ha cambiado, ya no tenemos aquí los datos, sino que tenemos la hoja. Los dashboards se construyen a partir de las hojas que ya hemos construido. Podemos fijarle un, un tamaño concreto, pero la idea es que a partir de aquí nosotros podamos arrastrar este mapa. Vamos a cambiar esto como... Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle... Mapa, este, oh, margen de beneficio. vale Vale, fijaos cómo aquí tenemos, hemos metido ya el mapa, y vamos a meter ahora el margen de beneficio. Vamos a meter ese segunda, esa segunda visualización, fijaos que nos deja meterlo en varios sitios, establecido, vamos a meterlo justo debajo. Y tenemos en un mismo espacio, ambas visualizaciones de datos. Y eh, fijaos que aquí viene lo interesante, bueno, de hecho, si os dais cuenta, cada vez que cambiamos el año, bueno, aquí en el filtro nos deja, que eso no lo queremos, que nos deje ver el todos los, vamos a quitarlo para que se vea un año, 2011, 2012, 2013, 2014. Y va cambiando, ¿no? Si os dais cuenta, como el filtro está aplicado a todas las hojas de trabajo, Conforme voy cambiando el año, va cambiando en ambas visualizaciones de datos esa segmentación, ¿no? Y podemos ir a un Maya, que es todavía lo interesante. Y es que vamos a enlazar ambas, a ambas visualizaciones de tal forma que podemos utilizar que esta, el mapa, fijaos este embudo que sale aquí, usar como filtro. Esta visualización de datos nos va a servir de filtro. ¿Esto qué es? Que podemos hacer que si nosotros seleccionamos Madrid, la visualización de datos que tenemos abajo se filtre automáticamente para ver solo los datos que tenemos de Madrid. ¿Lo veis? ¿Vale? Esto eh, podemos hacerlo para cualquier visualización, es decir, esta visualización podemos hacer que sea la de abajo, la que, la que sea como filtro, la de arriba, en fin, es decir, esto se, se puede personalizar mucho más. Pero la idea es que eh, podemos utilizar esto como filtro y esto lo introduce en otro campo completamente nuevo de tabló, que también tiene su miga, que es el de las acciones. Es decir, nosotros podemos decirle que en función de lo que queremos hacer, no haga unas cosas o no haga otras. Nosotros ahora mismo lo que acabamos de hacer al decirle queremos que el mapa sea el filtro para la segunda visualización es crear esta acción, ¿vale? Una acción en la que le dice, vale, para el dashboard 1, eh, cuando en el mapa seleccionemos algo, es decir, cliquemos algo, automáticamente eh, eh, haces de filtro y, y me filtra eh, eh, para el margen de beneficio eh, todos los campos que necesite vale, esto es muy complejo se puede personalizar para hacer visualización muy compleja, pero podemos eh, para que en lugar de ser selección por ejemplo, podemos hacerle que sea un hover ¿no? es decir que, que simplemente pasando el ratón por encima ya nos eh, haga ese efecto de filtro, vamos a cambiarlo para que lo veáis de tal forma que ya no tengo que seleccionar ya simplemente tengo que pasar ¿veis? y simplemente pasando por ahí la visualización de abajo cambia. No se ve, no se ve muy bien porque, porque está abajo, eh, la, o sea, porque se corta un poco la visualización, pero bueno, es para que hagáis una idea, ¿vale? Puedo recortar esto un poco. Creo. Aquí. Vamos a apretarlo un poco, aunque no es la idea, pero bueno, para que se vea, a ver. Mm. Pero bueno, entendéis la idea, ¿no? Es decir, que ahora en vez de clic es simplemente un deslizamiento, ¿no? Nos vamos, vamos viendo. Y, eh, y además, aquí muy interesante también las herramientas que tenemos en los mapas. Y es que por defecto nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, estos datos. Y lo mismo, automáticamente aquí eh, nos haría de filtro para ver solo esta parte. Por ejemplo, queremos ver solo España, ¿no? Seleccionamos todo lo que viene aquí de España, pero como veis, la selección esta es cuadrada, ¿no? Es decir, nos estaría cogiendo también datos de Francia. En este caso, aquí hay como varias herramientas de selección. Aquí tenemos, por ejemplo, esta con lazo, ¿no? Bueno, tenemos Zoom, obviamente. Podemos movernos en el mapa. Y tenemos esta selección en la cual nosotros podemos seleccionando a mano alzada seleccionar una región concreta, ¿no? A ver, a un poco churro porque he cogido también aquí de Francia, pero bueno, es la idea, ¿no? También podríamos poner un filtro de países y que solo nos coja determinados países, etcétera, etcétera. Pero vais viendo un poco cómo, cómo funciona, ¿no? Vale, eh, vamos a ver una última base de datos que os quería enseñar. Bueno, son dos bases de datos que tiene que ver con eh, pues precisamente con lo que está pasando ahora con, con el mapa de comunidades autónomas para ver cómo pues eso mismo que, que hemos estado viendo podemos aplicarlo a cualquier base de datos que tengamos eh, o que sea la base de datos de bueno que ha construido Datavista ¿no? para a partir de esos PDF que publica el ministerio poder leer los datos una base de datos que además están utilizando eh, eh, Sí, está diciendo César. Sí, es que efectivamente, mira, César, había un error esta mañana porque estaba anunciado a las 12. Eh, sí, efectivamente, el web estaba equivocado y, y ponía que era a las 12 hoy. Pero lo lamentamos que eh, había un error y, y era hoy a las 10. Eh, de todas formas, ya sabes que se va a quedar grabado el, el curso y no hay problema, lo va a poder ver tranquilamente. Y además, yo creo que más adelantaremos una sesión un poco más compleja, si queréis, de todo lo que estamos viendo, porque ahora mismo es como un primer acercamiento a Tabló. Y bueno, disculpad la molestia un poco de, del tema del horario, pero que, que efectivamente no, no podía yo, ya a las 12 porque tengo un programa de radio luego a la 1, tengo que prepararlo y, y no podía ser. Entonces, os quiero enseñar esta base de datos, por ejemplo, de la COVID eh, por comunidad de autónoma. A ver, que no sé si he cerrado la anterior, vamos a cerrar esta. Y fijaos, ¿no? Como, aquí os quería enseñar cómo a partir de un Excel, que yo me he bajado de datadista, que tiene esta forma en la que eh, eh, tenemos eh, eh, esta sería la forma realmente la, la que prefiere tablo que le den ¿no? esto tiene que ver con el Tidyverse, no sé si lo conocéis es decir, el hecho de que cada fila sea un dato es decir, en lugar de tener tablo también lo maneja, no las tablas cruzadas pero que en lugar de tener eh, por ejemplo, por, por, por año una columna eh, tab, eh, tablo en general lo que prefiere es que cada variable, cada, cada fila sea un dato ¿Vale? Y cada columna una variable. De tal forma que, que en el caso, por ejemplo, ¿no? Es decir, eh, eh, en vez de tener por año, eh, estaría en una fila la variable año y, y el resto de variables. ¿no? no sé si me explico, ¿no? Es decir, el hecho de que no sean tablas cruzadas, sino que cada fila sea un dato. Eh, entonces, eh, vamos a ver cómo, por ejemplo, cuando tenemos variables de este tipo, fijaos cómo fecha aparece como una variable de cadena. Eh, cuando en realidad nosotros le podemos especificar aquí, decirle, no, mira, esto es una, una variable de fecha. Es decir, esto lo podemos configurar también. ¿Veis? Y cambia, ¿no? Eh, el código de INE, por ejemplo, no nos hace falta, lo ocultamos. Comunidad autónoma. Esto es una variable geográfica y se lo podemos indicar así. Esto lo bueno es que una vez que lo hagamos la primera vez, cuando guardemos el libro de tabló, y, y chupe los datos del mismo sitio, no tenemos que volver a cambiarlo. De todas formas, eh, para esto, Tableau ha sacado una herramienta específica que es Tableau Prep, como os decía antes. Entonces, en este caso, por ejemplo, una función geográfica, eh, vamos a decirle, pues, venga, no sé, yo creo que eh, te va a ir bien la de comunidad autónoma, ¿no? que además, precisamente, Tableau eh, lo tiene esto ya muy bien desglosado y sabe que aquí en España, funcionados por comunidad de autónoma, pues, del tirón. Y ya tiene el globo, que indica que es una variable geográfica, tenemos aquí la medida y tenemos aquí, vamos a cambiar el nombre, a la variable. Vale, pues vamos a construir una visualización de datos con esto. Ya tenemos las variables preparadas. Vamos a cambiarle el nombre a comunidad autónoma. Y ya sabéis que una vez que le metemos, fijaos cómo genera la latitud y la longitud para los puntos. Es decir, ya sabéis que eh, al final eh, un mapa es también una... Una visualización en dos ejes, en este caso la latitud y la longitud. Y a partir de ahí, cuando le metemos comunidad autónoma nos genera directamente. ¿Qué hubiera ocurrido? Vamos a verlo un poco. Si no le llegamos a meter, si no le llegamos a especificar. A ver, vamos a hacerlo aquí. Aquí. Si no le especificamos que las comunidades autónomas... No, lo que quiero que veáis es cuando no le decimos un campo geográfico concreto. Por ejemplo, aquí vamos a decir que son provincias, municipios. ¿Qué ocurre con esto? Porque pues no nos va a detectar todas las comunidades, sino que simplemente nos va a decir aquellas comunidades uniprovinciales, es decir, aquellas que coincide la provincia con la comunidad autónoma. Entonces nos faltaría el resto de datos. Están ahí, pero no, no, no los geolocaliza correctamente. Entonces, por eso, como además aquí, antes aquí en Tablo solo ponía estado, provincia, departamento. Entonces. Confundía muchas veces. Como ahora he añadido lo de, co de comunidad autónoma, pues directamente podemos hacerlo por código postal. Y luego, muy interesante, que también tiene la categoría del Eurostar, ¿no? Con la que trabajamos en Eurostar. La, los NUTS, ¿no? La, la, la diferente granularidad de regiones. Vale, entonces, una vez que lo tenemos, lo cambiar también. Y ya sí lo tenemos por comunidad autónoma, incluyendo Canarias. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, aquí Baleares no aparece... Fijaos, esto es lo que os decía antes, ¿no? Cuando en un mapa eh, no reconoce algunos puntos, podemos editarlo aquí. ¿Y por qué no lo reconoce? porque en este caso, porque Baleares está como Ilis Baleares Y eh, eh, eh, porque Comunidad Valenciana está como Valencia. Una vez que hemos corregido eso, listo. Ya se aparecen ambas eh, comunidades. Ya no tenemos ningún valor desconocido. Y ya podemos meterle el dato correo, concreto. ¿Qué ocurre? Aquí, claro, obviamente nos está metiendo todos los datos. ¿Qué queremos? Es decir, queremos ver cada variable diferente. ¿Vale? Pues vamos a meterle y vamos a verlo también, si queréis, por coropleta. Que además, como estaba hablando de regiones, mucho mejor. Eh, en este caso, por ejemplo, queremos ver... ¿Dónde está la... Eh, el, source, no? ¿Cuál era? Ah, sí, source variable. Vale, vamos a cambiarle el nombre. ¿Se lo podemos cambiar aquí o aquí? Eso da igual vamos a hacer queremos ver, estas son las variables que tenemos queremos verla eh, vamos a ver por ejemplo el número de casos ¿no? y podemos hacer que este filtro aquí no tiene mucho sentido por ejemplo que se vean todos los valores vamos a quitar el todos los y vamos a quitar también, bueno, esto ya digo personalizable. Podemos quitar el botón de buscar porque no es necesario buscar. Esto cuando tengamos muchos datos, para pues lo mejor si sí queremos que tenga como una especie de buscador. Y vamos a hacer una lista desplegable que tiene más sentido en este caso. ¿vale? Y podemos ver las altas por un lado, fallecidos por otro, hospitalizados, etcétera Pero claro, seguimos viendo datos agregados. Es decir, aquí tenemos los datos por fecha. Vamos a plantear aquí para verlo en un control deslizante directamente, que son las páginas. Es como una especie de filtro, pero ya establecido para eh, con control deslizante. Vamos a quitar este. La leyenda, aunque eso, la leyenda siempre, cuando la, lo saqué en imagen, eh, debe estar la leyenda en algún sitio. Y aquí en este caso, por ejemplo, tenemos eh, las páginas, no queremos eh, por año, sino por día. Para que podamos ver, aquí podemos ver, por ejemplo, por... Ahí podemos generar una animación, ¿vale? Por día podemos ver cómo va creciendo la evolución, en este caso de hospitalizados por fecha, ¿vale? Y por comunidad autónoma. Sí, vamos a ver la etiqueta, por ejemplo. Vamos a ver cómo cambia esa cifra. Y podemos pintar de nuevo, ya sabéis, ¿no? Línea, es decir, evoluciones, por ejemplo. Vamos a aplicar este filtro, lo vamos a aplicar a todas las hojas que usan esta fuente de datos. Ya lo tenemos aquí. Mostrar filtro. Ya lo tenemos aquí como lista de plegables. Perfecto. O, pues, bueno, si en realidad lo que queremos. Vamos a meterle no, la evolución en un gráfico de línea, ¿vale? De nuevo, aquí lo que tenemos es el total acumulado, pero si lo que queremos es ver cada variable, simplemente metiéndolo por colores, ya no hace la diferenciación, ¿vale? ¿Veis? Igualmente podemos plantear esto por... Podemos plantearlo igual, esa misma gráfica por comunidades. Fecha. Viento, fecha no, vamos a hacerlo por comunidades. Aquí. ¿Vale? Dicemos que ha pasado algo aquí en Madrid? Ah, por, por hospitalizado, sí. Uh, uh, uh. Vamos a ver este filtro. Vale, vamos a ver, por ejemplo, el número de casos. ¿Vale? Y lo estamos viendo por comunidades. Habéis visto también en estos últimos años, en estas últimas cifras, que normalmente se da de manera logarítmica. También se puede cambiar aquí en el eje. Y ya tenemos el gráfico de manera logarítmica. Es decir, se pueden cambiar, ya está viendo que se puede customizar todo, se puede cambiar prácticamente todo os voy a enseñar una última base de datos, una iniciativa que además es la que yo estoy participando, que es la de SCOVID Data, que, es, eh, que, no, que no había datos por provincia, es decir, eh, los datos de comunidad autónoma eran los que se publicaba desde el ministerio. Eh, sobre esto hay mucho debate, por cierto, luego en el, en el programa de radio que vamos a hacer a la una, vamos a hablar precisamente de esto con profesores e investigadores de la Universidad de Granada, cómo eh, hay esa gran dificultad para recolectar datos y una de ellas es, el hecho de que no haya datos por provincia, algo que parece increíble. Y esto va a servir para ver cómo también carga archivos de texto, pero no en eh, entabló, no los carga del todo correcto. Vaya a ver ahora, eh, bueno, aquí sí carga los archivos de texto, muchas veces tenemos que hacer la división por, eh, con las comas, pero no suele reconocer bien, bueno, el hecho de que no reconozca a las comunidades autónomas, vale. Pero, por ejemplo, fijaos cómo... Eh, algunos casos en los que poníamos el NA de no disponible, no lo reconoce porque luego hay casos, luego hay números, no lo reconoce como variables numéricas, sino que directamente las reconoce como cadena. Esto es un problema, sobre todo porque, como digo, a la hora de trabajar no lo tenemos en, en, en medida, ¿vale? Es decir, solo tenemos como medida aquellas que sí se ha, la ha reconocido desde el principio, pero todo esto que son medidas no las reconoce como tal. Es decir, tenemos que decirle que es un número... Que además un número decimal y que a partir de ahí lo ha Esto puede ser un poco farragoso a la hora de ir jugando con estos datos. Por ejemplo, tenemos las provincias, ¿no? Pero fijaos cómo las va a pintar y va a tener problemas para ver esas provincias, ¿no? Vale. Si tuviéramos que hacer muchas modificaciones de este tipo, el tabló tiene una herramienta que también podéis descargar y que si además activáis con el con la, con la cuenta educativa, eh, también puede utilizar gratuitamente, que es Tableau Prep. ¿Qué hace Tableau Prep? Preparar los datos. Es decir, podemos darle esa fuente de datos, hacerle todas las modificaciones y transformaciones que queremos hacerle, para que cuando entre en Tableau, todas esas modificaciones ya estén eh, preparadas. Nos permite también hacer fusiones entre bases de datos. Es decir, esto está pensado para flujos complejos de trabajo, en las que tenemos múltiples fuentes de datos, algunas desde servidores, otras... Eh, en, en archivo el local, y a partir de ahí queremos que construya la base de datos integrada ya para que nosotros en Tableau simplemente podamos dedicarnos a hacer visualizaciones, hacer dashboards, a hacer, dashboard, a hacer eh, historia. De acuerdo, entonces eh, os voy a enseñar un poco cómo funciona eh, así a grandes rasgos, porque ya son las la once y media esta, esta herramienta. Pero es como esa parte que tiene Tableau. Aquí de fuente de datos, ¿no? Y que tenemos para jugar con esos datos y para definir las variables, eh, pero a un nivel, pues, mucho más específico, ¿no? Es decir, aquí le podemos decir eh, lo que tenemos un PDF, tenemos un archivo de texto y a partir de aquí lo que quiero es que, eh, pues, a ver, veréis, va a hacer una precarga aquí, aquí tenemos los datos, le podemos decir, esto es como cualquier, en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Cuando le metemos el primer comando en el que decimos lee de este archivo, en ese archivo la primera línea tiene un encabezado, eh, el separador es un punto y coma, en qué conjunto de caracteres está, etcétera, etcétera. ¿vale? Y nos da, es como un summary, ¿no? En, en r nos da un resumen de cada uh, de cada variable. ¿no? A partir de aquí, nosotros podemos plantearle, bueno, pues venga, vamos a limpiarlo, vamos a hacer que esa base de datos esté mejor. Podemos agregar, eh, podemos hacer tablas dinámicas, podemos hacer esas uniones que hemos visto antes o de columna o de fila, podemos meterle script y, y, y, y fórmula, podemos meterle otro flujo, es decir, esto lo podemos complejizar un montón. Pero el, el básico básico sería hacer una limpieza y que luego nos genere una salida, esa salida que puede ser en formato tablo hyper, pero puede ser también en csv. Eh, donde la queramos, con el nombre que queramos, o si queremos publicarla en tablo Public, etcétera, ¿vale? O en, un, en otro servidor, ¿vale? Pero aquí lo interesante, para que no se nos quede el error, déjalo como en archivo. Y lo interesante, como digo, aquí en la parte de limpiar, irle diciendo, pues mira, eh, bueno, f1 es una variable que genera automáticamente, a esa no le vamos a hacer caso, pero no hace el summary, de, no hace el resumen de cada de cada variable ¿no? entonces por ejemplo esta sí que la ha reconocido como fecha perfecto no hay problema ninguno la siguiente que es provincia le diríamos es geográfico y en este caso como es provincia nos lo coges como provincia aquí es decir se vamos a especificarlo, va haciendo las transformaciones pertinentes nos dice si hay algún error aquí en este caso por ejemplo porque el rol geográfico no es el correcto no es el de estado provincia Sino el de, a ver dónde está País Región tampoco pueblo postal y cuál era, no me acuerdo Pero bueno, vamos a ir cambiando y modificando todo esto Para que se vaya asemejando más a lo que nosotros queremos Bueno, voy a hacer todas las transformaciones porque son muchas Pero bueno, para que veáis, ¿no? Aquí el geográfico sería País Región quizá A ver si lo coge fin, e irle modificando todas estas variables. Eh, luego también hace recomendaciones sobre alguna... Fin, aquí no acierta todavía mucho, pero bueno, en general, vamos viendo cómo eh, todas estas variables que son numéricas las podemos ir cambiando, decirles si son números enteros o no, para que cuando hagamos esa salida, directamente nos lo coja eh, Tableau y podamos empezar a jugar con, con visualizaciones. ¿Vale? No os doy más la la turra, eh, alguna cosa que no haya quedado clara, espero no haber ido demasiado rápido, pero bueno, para que espero que se haya entendido. ¿Alguna cosa los que estáis por aquí? Que sois muchos también, 60, los que estáis por aquí, alguna cosa que no haya entendido o algo que queráis ver un poco más. A ver, ¿quién ha abierto el micro? Adelante. Sí, habla. ¿No? ¿Alguien? Tienes por ahí una pregunta que te pregunta que ¿cómo se consigue la licencia educativa? Vale, no la he visto. ¿Dónde estaba la pregunta esa? Yo la he visto. De todas maneras, esa pregunta la tenemos... Esa pregunta está respondida en el vídeo que, que di yo, donde os enseño cómo acceder, dónde está la de la licencia educativa, las diferentes licencias que hay, justo al principio de, del otro vídeo de tablo que tenemos. De todas formas, os lo pongo ahora mismo, lo tengo aquí a mano, Sí. no hay problema. Ahora lo... De todas formas, todo esto luego haré una entrada también en el blog. Sí, ahora lo, lo ponemos también, lo busco ahora también por el Telegram, porque tenemos por ahí un pequeño post donde dabas tú los enlaces, ¿vale? Sí. Pero tiene licencia de estudiante y la de bueno. y la de profe. Sí, lo único que tenéis que pedirlo con la licencia, o sea, con, con la cuenta educativa, es decir, con el correo.gr o con el es. Eh, sí, porque así, lo verifica. No, no, exacto, no, no solo es problema ¿Te ve el enlace? Que no sé si se corta aquí el, el chasis eh, Manda el enlace Pues sin más cosillas, Javi Nos despedimos y te esperamos la, En otro curso que nos da próximamente ¿Cómo, cómo? Digo que te esperamos en otro curso que nos da próximamente Que muchísimas gracias, como siempre Vale, yo sí lo he dicho, en hora y media no da tiempo a ver mucho tampoco, eh, pero que si queréis que profundicemos en cosas, en visualizaciones de datos más complejas sí. o, o lo que habéis visto de los clústeres y todo ese tipo de cosas, pues nada, programamos una más adelante. Pues ya lo vamos viendo. Oye, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte y muchísima suerte con vuestro encuentro. Muchas gracias, Dani. Eh, y gracias también por, por la iniciativa, que está teniendo una acogida brutal también. O sea que… Que nada, que seguimos, seguimos en la tarea. seguimos. Un abrazo a todos y a todos. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta ahora.